Buenas tardes amigos y bienvenidos a otro directo más en vuestro canal en busca de la verdad Hoy el título sugerente como vamos ¿eh? señales extraterrestres captadas en la tierra que son muchas ¿eh? lo que pasa es que si ponía el número digo se van a asustar y lo, y lo he preferido pues bueno simplificar de esta manera pues buenas tardes a todos, poneos cómodos, ¿eh? a todos amigos, moderadores y vamos a hablar con nuestra compañera Paloma. Hola Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes Raza y bueno a toda la gente que está, que está en el chat. Pues bien, aquí hablar de, de señales extraterrestres. Señales extraterrestres, es decir, de fuera de nuestro planeta, es decir, sí. señales que no son de radio, no son Señales de un avión, de un barco, de una emisora local. Es decir, señales del espacio, que vienen del espacio y que son captadas en nuestro planeta. Cuéntanos es. un poquito. Pues verás, eh, esto es la verdad es que es muy curioso y esto viene de parte de dos astrónomos. Y estos dos astrónomos detectaron una serie de, de unas señales muy extrañas y para ellos muy desconcertantes que venían desde el espacio. Y para ellos tienen origen extraterrestre tal cual lo dicen. E incluso esta noticia fue publicada en la revista New Scientist. Pues se trata de 234 señales inteligentes y que además fueron descubiertas de un solo golpe. 234. Yo me quedé cuando lo vi y... asustada. Según ellos, estos astrónomos, estas eh, señales son emitidas y palabras de ellos por civilizaciones extraterrestres que proceden de 234 estrellas diferentes. Y esta es la conclusión a la que llegaron los dos astrónomos que se llaman Hermano F. Borra y Eric Trottier que pertenecen al Departamento de Física de la Universidad de Laval en Quebec. Analizaron más de dos millones y medio de estrellas que estaban registradas en el Sloan Digital Survey porque se encontraban eh, buscando otro tipo de señal muy diferente, muy concreto, y se encontraron con estas 234 señales. Para ellos, eh, las 234 tienen la forma de señal ETI, es decir, de inteligencia extraterrestre. ¿Qué te va pareciendo? Son muchas señales. 234 <risa> señales. Luego, me hace gracia cuando... Eh, son personas versadas en la ciencia, evidentemente. Y me hace mucha gracia cuando se habla de estos temas que te dicen muchos, que, bueno, no, ojo, que sean señales de origen extraterrestre y de forma inteligente, no se ha mencionado nada más que inteligente y señales. Nada más que puede ser. El universo es, es inmenso. No podemos, eh, no podemos pensar de que el, el universo que pues somos los únicos, que son es lo más normal. Pero me hace gracia cuando hablas con escépticos sobre este tema, ya no sobre el tema ovni, ya no sobre el tema extraterrestre, sino simplemente esto que lo hice personas de ciencia, lo van Exacto. a negar. Y es más, incluso eh, eh, personas dedicadas a la ufología también lo van a negar. Correcto. Muy curioso, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, sigue contando un sí. poco porque es alucinante. 234. 234 señales procedentes de 234 estrellas diferentes. Es más, estas estrellas que han sido analizadas se encuentran en el rango espectral de F2 a K1, que viene a ser en el rango eh, espectral mismo de nuestro Sol, que como bien sabemos es la única estrella que tiene vida inteligente, no siempre inteligente, también hay que decirlo, eh, pero bueno, eh, es muy curioso. Además, eh, estos astrónomos hablan de, de cinco posibles respuestas a estas señales. Las respuestas que dan son los efectos de la reducción de datos instrumentales, las transiciones de las moléculas, la señal transformada de Fourier de las líneas espectrales, pulsaciones rápidas y por supuesto una señal de inteligencia extraterrestre. Ellos han analizado todas las posibles respuestas y descartan eh, que, que el origen sean moléculas o pulsaciones como, como la causa de origen de estas señales. Y consideran que es demasiado improbable, o capaz de decir imposible, que sean causadas por el propio análisis de, de Fourier. Por tanto, con, eh, esto nos dejaría dos posibles respuestas, o son producidas por el propio instrumento SLOAN o son señales extraterrestres. Además, añaden una última explicación o posibilidad, aunque ellos la consideran muy remota, y es que estas señales eh, pueden deberse a composiciones químicas muy extrañas eh, de, un, de una pequeña fracción de estrellas que están en ese halo galáctico que estaban, que estaban estudiando, aunque ellos lo consideran esto improbable. Otros astrónomos, como bien estabas diciendo antes, han calificado esto de muy apresurado y muy arriesgado, como el propio SETI. El propio SETI ha sido el primero en decir que, que esto es demasiado drástico sin haber agotado todas las posibilidades anteriormente y de hecho incluso afirmaron que se iban a disponer a estudiar este rango de estrellas para saber qué estaba pasando en ese lugar. Es el propio director del SETI quien dijo que estas declaraciones eran bastante apresuradas y sin embargo el investigador eh, se mostró encantado con la idea de que otros científicos eh, intentasen comprobar estos datos y estas conclusiones, incluso renegasen un poco y de hecho afirma que esta señal procedente de estas 234 estrellas es tan extraña eh, que aunque están muy seguros de su análisis eh, eh, se muestran complacidos en que otros científicos traten de, de averiguar qué es lo que está pasando. Pues bien, en el año 2012 eh, eh, Hernano F. Borrá eh, publicó en la revista eh, The Astronomical Journal un artículo en donde sugería que, tal cual lo dice él, civilizaciones extraterrestres podrían estar utilizando un láser para sus comunicaciones, tal cual lo dijo. Estas civilizaciones estarían enviando a la Tierra un haz de luz láser como si fuese una luz estroboscópica y estos destellos, aunque fuesen muy débiles y eh, se sucediesen de una manera muy rápida, eh, podrían ser identificados perfectamente en nuestro planeta utilizando la tecnología y los análisis matemáticos que fuesen adecuados. Así que como tú ya habías eh, antes dicho, otros científicos ¿no? y o ufólogos eh, se han eh, ya se han puesto a decir que esto era demasiado arriesgado y que podría ser un error. Ya lo habías dicho. Todo. Con lo cual, quedan, querían, o sea, serían varias posibilidades de origen sí. natural, pero de origen natural inteligentes. Y esto es lo que no... Claro, ellos hablan de una serie de, de orígenes, unos serían naturales, eh, y otros hablarían del propio instrumento con el que trabajan y la última opción sería la opción extraterrestre. Ellos afirman que han analizado todas las variantes y que para ellos encaja en la variante de una señal extraterrestre. Ajá. Tal cual. Pues la verdad es que me dejas... Impactado. Alucinando. Sí, me, me dejas impactado porque, bueno estamos hablando de que esto pasaría por encima al propio SETI exacto es que sabes lo que pasa el SETI se ha basado eh, esto ya lo, lo, lo leí y estuve pues, mirando este tema eh, desde hace mucho tiempo el instituto SETI se ha dedicado a estudiar las señales de origen extraterrestre pero con la misma eh, composición que las señales de la Tierra es decir, señales de radio eh, por eso hay esos, esas, esos oídos esas orejas tan grandes ¿no? esas, esas parabólicas, esas antenas radiotelescopios tan grandes que son los que captan señales y van recogiendo señales del de universo y luego pues como es tanta información pues luego el que quiere analizarlo pues incluso se puede Dar de alta en el SETI, descarga un programa y se va analizando en tu propio ordenador. con lo cual Exacto. son millones de ordenadores los que analizan esto. Pero está basado en señales de radio. Exacto. Igual la forma de comunicación, nosotros por ejemplo, sin ir más lejos, yo no es que sea un gran entendido en telecomunicaciones, pero hemos empezado con el... El G, el 3G, el 4G, 8G. el 5G, eh, las señales de televisión de analógico han pasado a digital. Es decir, que hay una evolución en las señales y también puede haber una evolución pues de aquí a mil años en, en la Tierra, que nosotros notaremos, o sí, quién sabe, ¿eh? como mm -hmm. vamos a estar esto con la, con la vida eterna, ¿no? eso que llega ahora que puede durar toda la vida. Madre mía, no, no quiero saber yo el que me tenga que aguantar toda la vida. Entonces, eh, lo, que, lo que hicieron es basarse en las señales parecidas a las de la Tierra. Pero de aquí mil años, ¿cómo estarán las señales? ¿Qué señales habrán? ¿Se emitirá por otro tipo de, de señal? ¿Se hará otro tipo de frecuencia? No lo sé. ¿eh? O sea, yo hablo claro. sin saber exactamente. Y ese es uno de los fallos de algunos eh, incluso científicos que critican, critican de forma constructiva ¿eh? al SETI. Dicen, bueno, sí, pero es que ustedes se basan en tecnologías muy, eh, muy rudimentarias. Exacto. Las evoluciones pues no las están siguiendo en acorde a los tiempos. El Instituto SETI y es normal, porque cambiar una antena eh, de ese tipo por otro tipo de antena más moderna y tal, pues eso tiene que costar miles de millones, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé lo que, lo, que puede, lo que puede costar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay un poco esa controversia, porque, claro, cuando reciben señales, no, esto no es inteligente, esto es un pulsar, ¿no? Esto es un quasar, esto, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que quizá estamos todavía en pañales para recibir señales. Evidentemente, si se recibe una señal de una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, pues ahí vamos a estar totalmente fuera de lugar. Y teniendo sí. en cuenta que esa señal no es de ayer ni de hace un mes, sino que igual lleva miles de años, de años en el aire, viajando en el tiempo, en el espacio-tiempo, evidentemente. Pues no sé, Paloma, cuéntame un poquito más, porque sí. me lo dejado con todo esto alucinando. Pues eh, este astrónomo también afirmó otra cosa y es que la cantidad de energía que se necesitaría para enviar esas señales, como bien te puedes imaginar, no es una cantidad exorbitada. De hecho, dice que ellos mismos eh, podrían hacerlo utilizando las instalaciones, por ejemplo, como él dijo, del láser Helios del Lawrence Livermore National Laboratory y podían enviar señales de nuestra presencia al universo. Como ya te dije, 234 señales que provienen de 234 estrellas del mismo tipo espectral que nuestro Sol. Para ellos, refuerza su hipótesis de que son extraterrestres porque son señales emitidas de modo intencionado que siguen una lógica, no siguen una, algo aleatorio. Y para ellos, tal cual, lo dicen 234 civilizaciones diferentes enviando a nuestro planeta planeta pulsos de láser, además con una periodicidad de 1,65 psicosegundos, que esto en un psicosegundo equivale a una billonesima parte de un segundo. Así que la noticia hasta aquí es esta, el SETI eh, dijo que se iba a poner a investigarlo, aunque como bien dices tú, igual no lo están haciendo de la manera más adecuada. Y bueno, ellos están convencidos que han agotado todas las vías y que esto se trata de señales inteligentes extraterrestres, nada natural. Esto me recuerda la, el desmentir la famosa señal WOW, la famosa eh... señal WOW, que todo el mundo conoce, es, es, es muy antigua esta señal. Y me, y me escama mucho porque hace poco leí un, un artículo y decían que era un satélite que había pasado en un momento determinado, que tal y que cual, y te, y te quedas así y dices, bueno, y 30 años más tarde te das cuenta que es un satélite. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque si tú sabes la órbita de tu propio satélite o del del vecino, da igual, porque esta gente lo sabe todo. ¿Cómo puede ser que 30 años más tarde o 35, los que hayan pasado, no lo sé, te diga, ah, no, es que era un satélite, era un satélite. Eh, puedes eh, pensar lo que, lo que uno quiera, ¿no? Pero suena a, a que esto no, no tiene sentido, ¿no? Que se quiere eh, eh, echar a perder esa señal y decir, no, bueno, esto no es nada, esto es, pues bueno, un satélite ¿eh? que pasó en su día. Bueno, pero no me lo digas ahora, dímelo cuando ha salido Eso la que... noticia... Claro, dímelo cuando ha salido la noticia y automáticamente, pues esa noticia sale ya, pues como tiene que salir con los datos sí, y la información correcta. Pero lo más, 30... curio... sí. lo más curioso es lo que tú decías, ¿no? Que otros científicos y ufólogos que tiene, yo creo que tiene más delito, eh, se pongan ahora a cuestionar todo este tipo de cosas. parece que como que hay una rama dentro de la ufología que quiere tumbarlo todo. Claro, claro. ¿Para, qué, para quién trabajan? Claro. Yo creo que esa es la pregunta. Claro, sería sería entrar un poco, y no es nuestra línea de trabajo, no. porque no es nuestra línea de trabajo, pero sería entrar un poco en el tema de la conspiración. conspiración. Es decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque eh, ¿qué me, qué me estás contando. Vamos a ver, eh, si esto es negro, ¿por qué me dices ahora que no es negro? Si yo estoy viendo que esto es negro, esto es de color negro. ¿Por qué me dices que no? No lo veo yo muy claro, no lo veo yo nada claro, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque hay mucha información últimamente, y esto sí es verdad, se está dando muchísima información. Se está dando información porque hay personas que pertenecen a los medios, o incluso a universidades, a instituciones científicas, pues que dejan filtrar una noticia, la dejan filtrar y te dicen... Esto es lo que está pasando. A partir de ahí se tira del hilo y tirando ese hilo sacas información que va eh, entrelazada una con otra. Pero luego llega otro, que incluso puede ser de la misma universidad, del mismo lugar, del mismo sitio, y te dice lo contrario. No sé, eso te deja, por lo menos a mí, me deja un poco... Desconcertado. Pero no salen al momento. No, Nunca. salen tiempo después, porque evidentemente hay que hacer un estudio de cómo tumbar una noticia. Lógicamente. Cuando una noticia es falsa, Paloma, es falsa. Exacto. Es falsa. O sea, Punto, no hay nada más ¿Yo que... soy Richard Gere? No. No. <risa> <risa> no. <risa> Evidentemente. Pero si eres Richard Gere, ahora te tengo que tumbar para decir que tu padre no es tu padre. Eh, tu padre, sí. tú eres hijo adoptivo y no eres Richard sí. Gere. Hay que tirar eres... de muchos hilos. Efectivamente, ¿no? Pero, ¿a ti qué te parece todo esto? Las señales, no sé, cuéntame. Yo, la verdad, no sé, Yo estamos hablando de dos astrónomos, no estamos hablando, y no porque sean más ni menos que nadie, ¿no? Sino porque son personas que se dedican a esto. Que ellos hayan analizado todos los puntos, todas eh, eh, tanto de un lado como de otro señales inteligentes o señales naturales y que ellos lleguen a la conclusión de que son extraterrestres y además que están encantados que el resto de compañeros eh, eh, se dediquen a investigarlo, incluso lo pongan en duda y se dediquen a ver qué es eso, a mí me ofrece confianza. Igual no las 234 lo son, pero cuando el río suena, como se suele decir, agua lleva. Bueno, pues también es, es, es buena hipótesis, ¿no? Eh, 234, alguna. Seguro que toda, alguna no lo es. Pero tú fíjate, con que de 234, solo una, una, sea de origen extraterrestre de verdad, de forma intencionada, enviada con una tecnología, no expresamente a la Tierra, sino enviada a todos los sitios, porque de hecho nosotros estamos enviando señales al universo constantemente desde que se inventó la radio y hay señales que están viajando en el, el espacio-tiempo, sí. viajando en el universo y se están eh, propagando, ¿no? Claro. Eso es, algo, eso es algo que ellos planteaban, ¿no? Que entre estas posibles civilizaciones ellos se comunican y, como bien dices, estas eh, misiones se lanzan y pueden llegar a cualquier lado. Ajá. Oscar Mondino dice: más que una pregunta, una afirmación. Rafa dice: ¿Cómo tapar una verdad entre dos mentiras? Buena, buena, buena afirmación. afirmación. No sé, todo esto me, me, me llama mucho la atención. He leído antes que la, la amiga Mari Carmen decía que de aquí 50 años desclasificarán, porque todo esto es muy nuevo. No sé si lo desclasificarán, pero una cosa. No es tan nuevo No, no es tan nuevo Porque eh, Cuando se inventa la radio eh, Se recibían señales Como estamos oyendo Y esto lo podemos buscar Se recibían señales O sea, si no hay señales Porque tú has inventado la radio Y tú haces una emisión Y con otro aparato Estás recibiendo esa emisión si tú no emites, ¿quién narices está emitiendo señales? Exactamente. es decir, desde el principio unos achacan de que podían ser pues eh, emisiones eh, naturales del universo y que no se entendían pero llegaron a afirmar, esto es muy osado, sé que es muy osado pero llegaron a afirmar de que algunas señales procedían del planeta Marte cuando se inventa la radio de Marte. De Marte. Entonces, claro, eso está ahí y no sé qué es lo que, eh, lo, que lo que va a pasar. ¿no? ¿Tiene tecnología nueva para encontrar 234 señales? Tantas y en poco tiempo, Mari Carmen Jiménez. Claro, hombre, la tecnología, como bien sabemos, de hoy para mañana ya ha evolucionado y lo que no sabemos que, eh, que tienen en estudio o que ya están probando. Además, estas 234 las encontraron de un solo golpe. De un solo golpe se encontraron con ellas, estaban buscando otro tipo de, eh, otro tipo de, de señales, algo que estaban estudiando, y se encontraron con todo esto. Ajá. ¿Alguna señal que se haya podido traducir como un mensaje directo? Yo no he encontrado nada sobre eso. Mira, lo he estado buscando si ha habido algún mensaje ahí oculto, pero yo no he encontrado nada con la red. Bueno, todo muy curioso. 234 34. señales de origen extraterrestre. Madre mía, madre mía, qué cosa más extraña. Bueno, pues Paloma, vamos un ratito. Sí. Llevamos aquí ya 20 minutos. ¿Tintos? Y bueno, yo creo que. La noticia es buena, la noticia es buena y me gusta que se hable de este tipo de historias y te voy a decir por qué, porque llevo ya un tiempo, llevo ya como unos 3, 4 años que en, en pequeños ratitos que yo tengo es una información que yo busco, sobre todo el sonido de los planetas, el sonido de las estrellas, porque emiten un sonido, sí, una radiofrecuencia. Muy, muy curioso además, ¿eh? Y además muy curioso y eh, señales que se hayan detectado, eh, de forma reciente, con las nuevas tecnologías, sobre todo ya desde hace unos años desde el Instituto SETI. Es más, las señales que el Instituto SETI te pueda dar a ti para que las analices son señales que han captado hace 7 años o 10 años o 15 años. Yo tuve el programa del SETI instalado en mi, en mi portátil antiguo que tenía Ajá. y la verdad es que es curioso ¿no? tener... Hay que decir que es un programa que si no lo habéis tenido, eh, tenéis que tener un ordenador en condiciones porque a mí me ralentizaba todo mucho. y La verdad es que es muy curioso tenerlo ahí, estar con, un poco colaborando no a, a descubrir algo. Claro, claro. Pues muy bien, Paloma. Gracias por estar aquí, por aquí. Estar, estar aquí y darnos esta información. Yo creo que es buena. Y me gustaría que los que estáis ahí detrás, si este tipo de informaciones... ¿eh? ...de señales del espacio exterior, porque realmente os quedaríais alucinando. Hay cosas muy extrañas. Así que, Paloma, gracias. Y antes de irte, ¿dónde te pueden ver nuestros amigos? Pues nada, en Clásicos del Misterio con, con mi compañera Alba, que por cierto, esta noche tenemos un directo. Muy así bien. que allá a las 12 todos... Eh, mi página de iVoox y de Facebook, La Noche Más Oscura, que ya sabéis que ahí bueno pues la gente me cuenta sus historias paranormales y yo pues las cuento. ajá Y antes de irnos, nos vamos a Egipto, ¿no? Hombre, en abril de 2019. No, vale, no, no, no, os vamos a aburrir a, a, a no, decirlo. Os no, vamos a aburrir aquí a decirlo todos los días y ya sabéis, el que quiere información sobre el viaje a Egipto, eh, no cuesta nada, entráis en la página web rafafernández.net, en la sección de viajes, pincháis y ahí está toda la información. Paloma García, esta noche en directo en Clásicos del Misterio, así que muchas gracias. Nada, ya sabes, como siempre, aquí estamos para lo que quieras. Uh -huh. Y bueno, yo por mi parte, pues me voy a despedir también con este título: Señales extraterrestres captadas en la Tierra, pero antes. Quiero hacer una reflexión. Estoy viendo eh, últimamente mmm, en, el tema, en el tema de la ufología, en el tema de la ufología, cosas extrañas, eh, sobre todo a nivel de investigadores, unas cosas muy raras, ¿no? Que se hablan de civilizaciones que vienen, que entran, que salen. No lo sé, yo no sé si esto es verdad, pero pongámonos de acuerdo, porque si no estamos dando una mala imagen. Y eso, eh, por lo menos los que somos un poquito serios con este, con este tema, mmm, no sé, podríamos debatir un día, eh, oye, cómo damos esta información, si es real, si no es real, si podemos aportar pruebas o no. Porque mmm, estamos empezando a ser como en los años 90, el, el hazme reír de muchas comunidades. Hemos pasado eh, lo que nos costó, eh, porque yo ya tengo una edad, lo que, no, lo que nos costó. Eh, que no nos ridiculizaran está volviendo otra vez la moda de ridiculizarnos por ciertos sectores que se, eh, ellos mismos se autodenominan del misterio ¿vale? antiguamente era la televisión y ahora los medios son mucho más avanzados y son medios véase eh, youtube o bien otras redes sociales lo lanzo a modo de reflexión nada más Chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sed bienvenidos los nuevos. Si os ha gustado, le dais al like, que no cuesta nada. Y eso pues la verdad que nos ayuda al canal. Y si sois nuevos y os habéis suscrito, acordaos de darle a la campanita. Porque luego me decís, Rafa, no me llegan tus vídeos. Claro, hijo mío, si no le das a la campanita, no te van a llegar las notificaciones. Con lo cual es muy simple, todo fácil y simple. Muchísimas gracias amigos, nos vemos. En el próximo programa. Hasta la próxima.